Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, manifestó este viernes que la situación de la entidad requiere la atención del Estado, pues carecen de recursos para suplir las necesidades. Nosotros tenemos una crisis de defensores públicos dentro de la institución. Fíjate que cuando nace la institución se supone que a los cinco años íbamos a tener 450 defensores públicos.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 y un presupuesto deficiente, no es posible, como establece la Constitución de la República, que los ciudadanos, la ciudadanía, las personas tengan acceso a la justicia. Y es un tema de un principio y de un derecho constitucional. Sobre la denuncia del Colegio de Abogados, que asegura la mayoría de los casos penales son llevados por defensores, dejando de un lado a los abogados de ejercicio privado, consideró...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 Giovanni Paulino